Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Gaona y hoy vengo a platicarte de los cierres. Los cierres es la parte más importante de las ventas. Tienes que entender que puedes saber contactar muy bien a la gente, saber identificar las necesidades, saber hacer unas presentaciones excelentes, pero si no sabes cerrar, realmente no te sirve de nada. Un supervendedor es el que sabe cerrar. Realmente la, la donde se concreta, donde tú capitalizas la venta, es en los cierres entonces este audio es únicamente de cómo hacer cierres en la venta es de cómo concretar ya cuando estás ahí en ese momento que te tiemblan las piernas cómo poderle decir al cliente que te pague o cómo llevarlo a que te compre en ese momento aquí vamos a ver eh, nueve cierres muy poderosos que te van a ayudar a poder ser un supervendedor. te van a poder ayudar a que realmente tú concretes y tengas herramientas suficientes eh, para cuando estás en el momento cúspide de la venta, lo puedas capitalizar y tengas una muy buen set de herramientas para ese momento donde a la mayoría de los vendedores les da miedo, a los vendedores tradicionales. Pero bueno, este me da mucho gusto que me estés escuchando, si estás escuchando este audio es porque pues, ya tienes muy dominado el arte de las ventas, lo único que te falta es la cereza en el pastel de los cierres. Primero vamos a darle un repaso a cuáles son los pasos de la venta. Acuérdate que como supervendedor nosotros utilizamos seis pasos de la venta. El primero es tener contactos con dinero en necesidad. El segundo es la identificación de las necesidades del cliente. La P es presentación con base a necesidades. La A es aprender a cerrar, que en este audio vamos a ver nueve cierres a detalle para que los puedas utilizar. La S es solicitar el pago y referidos. Y la A es aprender a usar testimonios y dar garantía de resultados. Vamos a dar un repaso del si sí pasa. El si sí pasa es el sistema que utilizamos los supervendedores. Eh, vamos a hablar primero de los contactos con dinero necesidad. Eh, recuerda que esto es un repaso. Yo sé que probablemente ya te sepas todos los, los, los pasos que llevan a ser un supervendedor, Los pasos de las ventas. Pero como quieras le vamos a dar un repaso. No está de más. El primer paso es tener contactos con dinero necesidad. Acuérdate que debes de asegurarte... Que realmente cuando tú estés buscando a la gente sea gente que tenga el dinero. Para mí ese es el paso más importante. Si tiene el dinero se le puede ayudar a identificar una necesidad. Pero si no tiene dinero es complejo. Entonces, eh, si realmente tú quieres aumentar tu porcentaje de cierre, tu porcentaje de ventas, que es, es como matemáticas, ¿verdad? O sea, son matemáticas puras. Si tú quieres aumentar la probabilidad de, vamos a suponer que estás bateando, es como si estuvieras bateando pues tienes que aprender mejores técnicas. Y el primer paso es que sepas que la gente a la que le vas a presentar tenga el dinero y la necesidad. Acuérdate que el primer paso es que tenga el dinero, la necesidad se le puede identificar, pero qué mejor que tenga el dinero y la necesidad. Acuérdate que eso va a ayudar a que tu cliente eh, cierre más rápido y para ti que aumente el porcentaje de cierre de ventas. Entonces, ese es el primer paso. El segundo es identificar las necesidades con base a preguntas eh, este es uno de los puntos más importantes porque la mayoría de los vendedores no sabe vender llega y quiere hacer una presentación antes de haber hecho un cuestionario entonces identificación de necesidades con base a preguntas es que tú tengas que hacer un cuestionario de por lo menos unas 20 30 preguntas para tu cliente por ejemplo eh, eh, qué es lo que está esperando el producto eh, si es un servicio es que le preguntes eh, Qué es lo que quiere hacer con ese servicio, si quiere vender más, si quiere eh, poder, este, si es un entrenamiento eh, hacer un, una comunicación con el equipo, tener mejorar la comunicación del equipo, si es un producto o estás en un multinivel asegurarte de que si le, al a la persona que le estás presentando le interesa el negocio o le interesa el producto, si tiene un hijo enfermo, o sea, tienes que enterarte de cuáles son las necesidades antes de presentar. Eh, hay muchos cuestionarios, yo te recomiendo que de, dependiendo de tu negocio, hagas un cuestionario específico para poder detectar las necesidades. El siguiente es la presentación con base a las necesidades. Yo le llamo el punto G. Ya cuando tú sabes el punto G del cliente, tienes que presentar con base a esa necesidad específica. O sea, si te está diciendo que la necesidad específica es la comunicación en el equipo y estás vendiendo una consultoría o un entrenamiento, entonces tienes que enfocarte en que la presentación completa le estés presentando algo que tenga que ver con la comunicación de equipo, con cómo mejorar la comunicación de equipo. Entonces en tu presentación la diseñas para que 10, 15, 20 veces repitas y le presentes cómo vas a mejorar la comunicación de equipo. La A es aprender a cerrar. Eh, hay diferentes tipos de cierre, nosotros vamos a ver el cállate y vende, el cierre por involucramiento, el cierre por equivocación, el cierre por rebote, el, el rinoceronte maestro, eh, por eliminación, el sigue vendiendo, eh, el conclusión, eh, el amarre y el doble alternativa. Entonces vamos a ver nueve cierres que te van a ayudar a poder aumentar ese porcentaje de ventas. El siguiente paso es solicitar pago y referidos ese es un punto donde muchos vendedores se equivocan y muchas empresas porque dicen que venden mucho pero tienen una cartera muy alta o sea tienen unas cuentas por cobrar muy altas eh, ahí tienes que aprender a que realmente la venta se da cuando el dinero entra al banco entonces tienes que trabajar en aprender a solicitar los pagos y después de que vendes tienes que pedir referidos siempre tienes que pedir referidos pero tienes que pedirle a la gente que te dé otra gente que tú puedes ayudarle o servirle con tu producto o servicio. Eso no lo hacen la mayoría de los vendedores, pero te lo prometo que siempre tiene un buen resultado. La última, la A, es aprender a solicitar testimonios y dar garantía de resultados. Eh, los testimonios es como un cierre de ventas, porque tú tienes que utilizar a otra gente que ya le haya servido. Por ejemplo, si le pides un testimonio, eh, vamos a suponer que tú vendes eh, un producto de limpieza o una crema, o lo que sea, tienes que encontrar eh, clientes que estén satisfechos, los puedes grabar por video, lógicamente les pides permiso, o que te firmen una carta donde diga mira, ¿sabes qué? El producto ABCD realmente a mí me cambió mi vida, me ayudó a que me limpiara la cara, si es una crema... Este me redujo las arrugas, tomas una foto delante, antes, el después, pero tienes que aprender a pedir testimonios, es súper importante y la garantía de resultados es algo que los clientes van a empezar a sentirse más seguros, entonces asegúrate de que sigas todos los pasos, acuérdate del si sí pasa, es un sistema comprobado de clase mundial en ventas, a mí en lo personal me ha generado millones de dólares en ventas, entonces yo sé que si lo utilizas te va a ayudar a cambiar completamente la forma en la que vendes. Bueno, vamos a hablar ya y a entrar en tema ahora sí de lo que son los cierres. Primero que nada, ¿qué es un cierre? Un cierre es una herramienta que te va a ayudar a que tu cliente tome la decisión sobre tu producto, idea o servicio. Otra vez, ¿qué es un cierre? Un, es un cierre es una herramienta que le va a ayudar a tu cliente a tomar la decisión sobre tu idea, producto o servicio. Eh, recuerda que un supervendedor es una persona que cierra, es una persona que sirve, es una persona que ayuda. Ese es el, el significado de ser un supervendedor. Pero un supervendedor que no cierre, pues realmente no sirve para nada, porque pues de qué te va a servir que sepas todas las técnicas, que sirvas, que ayudes, pero si no sabes cerrar y no cierras ni a tu mamá, pues imagínate. Eh, esto es algo que cuando tengas todas las herramientas en tu bolsa, cuando tengas todas las herramientas en tu maletín de supervendedor, vas a ver cómo tus ingresos van a aumentar considerablemente. Vamos a entrar en tema ahora sí. Eh, realmente yo traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cierres que te voy a enseñar. 10 cierres que te van a ayudar a que cambie tu vida, a que mejore económicamente. Acuérdate, no es nada más saber vender, sino es saber cerrar. Es saber hacer que te den el dinero por tu idea, producto o servicio. Entonces, te voy a dar un repaso. Acuérdate que yo utilizo acrósticos siempre en los, en los audios. Eh, se llama cierres C2A. Esos son los 10 cierres que te voy a enseñar el día de hoy. El primero es Callate y Vende. Eh, ese es uno de los cierres que más me gustan a mí. Eh, que básicamente, pues ahorita te lo voy a platicar a detalle. El segundo es por involucramiento. El tercero es por equivocación, el cuarto es por rebote, el quinto es el rinoceronte maestro, que es uno de mis preferidos también, el sexto es por eliminación, el séptimo es sigue vendiendo y la técnica del silencio, el octavo es por conclusión, el noveno es por doble alternativa, y el décimo es el del amarre. Eh, realmente aquí te estoy dando uno, uno extra, un bono eh, de cierres, Ahorita te los voy a platicar muy, muy, muy conciso cada uno. Te lo voy a platicar a nivel de detalle para que y te voy a dar ejemplos de cada uno. Eh, pero recuerda, apréndetelos de memoria para que cuando estés en el momento de la venta lo puedes utilizar. Acuérdate, que la clave para volverte experto es apréndete los cierres de memoria. O sea, tienes que sabértelos de pies a cabeza. Tienes que sabértelos al derecho y al revés. Es súper importante que tú te sepas todos los cierres de memoria, está muy fácil, cierres C2A, esos son los 10 cierres que vas a utilizar como supervendedor. Eh, realmente hay más, pero yo no te pido que te grabes más con estos, es más que suficiente, son los básicos. Eh, los demás son versiones modificadas de los cierres, eh, realmente no vas a encontrar más tipos de cierres en este... Mm, eh, en ningún libro, en ningún audiolibro este, Realmente aquí yo he condensado todos los cierres que existen Entonces te pido que por favor te los aprendas de memoria Los uses constantemente y los enseñes Si quieres volverte experto, acuérdate que la clave es aprender, usar y enseñar Y en ese momento eh, es cuando más se te quede grabado Entonces apréntelos de memoria, utilízalos Yo creo que te digo es que si tienes otros amigos supervendedores, vendedores eh, Entonces los practiques con ellos para que también... Tengas una retroalimentación de si está funcionando o no. Y lo tercero es enseña. O sea, este material que yo te estoy dando, por favor, eh, tienes que empezar a educar a otra gente que tengas a tu alrededor, puedes educar a tus hijos, puedes educar a tus padres, puedes educar a tus vendedores o a tus jefes o a gente que tengas a cargo o a jovencitos que les quieras enseñar a vender, pero enséñales estos cierres para que te vuelvas experto. Acuérdate que la clave de volverte experto es aprender, usar y enseñar y está demasiado sencillo. El acróstico es cierres C2A. Bueno, primero que nada, antes de que empecemos con el primer cierre, quiero que comprendas algo. En el momento en que tú presentas y que tú tienes una objeción por parte del cliente, una objeción es, ¿sabes qué? Está muy caro. O ¿sabes qué? Eh, es demasiado costoso. O que lo que me estás diciendo tú es una mentira. O que... Los, he encontrado productos que son mejores y me llegan más rápido. La calidad del producto que me estás diciendo no es buena. Quiero que comprendas algo. Cuando hay una objeción, eh, es cuando realmente empieza la venta. Tienes que entender que un no realmente no significa que es no, sino tienes que buscar la forma de cambiarlo a un sí. Realmente lo que entendemos los supervendedores y lo que a mí me ha tocado en miles de presentaciones que he hecho, es que cuando empiezan las objeciones, empieza la venta. Ahí es donde realmente se va a demostrar si tú sabes o no sabes vender. Entonces, recuerda, cada que aparezca una objeción, tienes que estar preparado para contestarla. Esa es la clave. Si tú, si tus clientes constantemente te dicen que es muy caro el producto, tienes que prepararte con información para que cuando llegues al momento de la venta, les digas, mira, no es caro. Lo que sucede es que este producto, vamos a suponer que, eh, no sé, que vendes un carro y estás comparando un Toyota contra un Chevrolet y realmente pues, el Toyota es más caro, ¿verdad? Entonces, lo que vas a decir es que realmente no es más caro, sino los servicios son más baratos. Aparte, el nivel de confiabilidad y de fallas es muchísimo más bajo. Entonces, si te pones a comparar, este es el porcentaje de veces que falla un Chrysler contra lo que falla un Toyota. Entonces, probablemente en la primera compra o cuando pagas eh, el carro por primera vez, eh, salga más caro, pero ya a lo largo de tres o cuatro años te sale más barato. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que las objeciones dan miedo porque no tienes la información adecuada para poderlas contestar. Tienes que contestar las objeciones con información y si te preparas, realmente la objeción es donde tú puedes cerrar la venta. Entonces, por ejemplo, si estás en un multinivel y te dicen, ¿sabes qué? Este, eh, tu producto es muy malo. Y tú le vas a decir, ¿malo contra qué? Mira, este producto está avalado por, por la agencia estatal de, de medicina del. De Estoy inventando, ¿verdad? Eh, de México, de Colombia, de Argentina este y está avalado por los mejores doctores mira, esto es lo que ha ocurrido estos son los clientes eh, que han sido satisfechos te puedo pasar el teléfono, mira, aquí hay videos entonces, este, si tú me estabas preguntando que es de mala calidad el producto pues aquí está la información mira, realmente es una excelente calidad aquí están los certificados aquí está esto entonces, acuérdate que cada objeción bien contestada se convierte en un cierre pero tienes que prepararte de hecho, yo lo que te pido, lo que te recomiendo, es que antes de que vayas a ir a hacer una venta, sepas cuáles son las objeciones que te van a decir. Y lo primero que tienes que decir cuando te digan, ¿sabes qué es que tu producto es muy malo? Es decir, gracias. Gracias. Después de eso le vas a preguntar, ¿por qué piensas que es malo? Y cuando te empiezan a dar la información, es cuando utilizas los cierres. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando te den una objeción, ¿sabes qué? Tu producto es demasiado caro.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 para mí este es uno de los cierres más importantes porque la mayoría de los vendedores no entienden que hay veces que el cliente está listo para comprar y lo único que tienes que hacer es callarte y venderle. No tienes que explicarle, no tienes que hacerle la presentación, no tienes que decirle que hay diferentes colores. Quiero que comprendas que lo primero que tienes que hacer es callarte y vender. Eh, me dice que les voy a platicar un ejemplo hace más o menos un, como unos seis meses eh, seis meses, ocho meses eh, yo tengo una empresa de consultoría y a uno de mis clientes eh, le pusimos un premio que si llegaba a tantas ventas en un mes eh, le íbamos a regalar una camioneta o sea, se iba a autorregalar una camioneta entonces resulta que llegó a la meta entonces iba a comprar una camioneta Mercedes eh, blanca, nos fuimos a, al dealership, nos fuimos ahí con la agencia y llegamos con el agente traíamos efectivo para poder pagar la camioneta imagínense, traíamos una, una maletita llena de, de efectivo, costaba 80 mil dólares la camioneta, llegamos le dijimos, ¿sabes qué? queremos esta camioneta en color blanco ya la vimos y el ah, no sé cuál sea la palabra adecuada del vendedor cuando le dije, necesitamos esta camioneta específica, blanca, ya traigo el efectivo. Lo que me contesta es, déjeme haga, le hago la prueba de manejo. ¡No! Entiende que cuando alguien te quiere comprar, lo único que tienes que hacer es agarrar el dinero y venderle. Te lo prometo que me tardé como media hora para que me pudiera vender la camioneta. Yo, yo no lo podía creer. Yo le dije, mire, joven, la verdad es que no tengo mucho tiempo. ...necesito que esta camioneta... ...me la traiga... ...porque se la voy a comprar... ...aquí está el efectivo... ...no, pero déjeme, le enseño los modelos... ...yo no lo podía creer... ...no lo podía creer porque... ...imagínense traer el efectivo... ...llegas por la camioneta... ...y que no te la quieran vender... ...yo te lo prometo que... ...estaba a punto de golpearlo... ...yo le decía... ...joven... ...vamos a poner Ricardo que se llamaba... ...para no decir el nombre y no quemarlo... ...yo le decía... ...Ricardo... ...necesito que por favor entiendas... ...que ya sé qué camioneta quiero... ...ya sé que es lo... ...ya hicimos las pruebas de manejo... ...ya sabemos exactamente... ...o sea, no quiero que me la muestres... ...ya sabemos cuál es... ...entonces necesito que te calles y me la traigas... ...llegó un momento en que le dije... ...sabes qué campeón... ...tráeme por favor a tu jefe porque... ...o sea, ya me estoy desesperando y no tengo tiempo... ...necesito que me traigas la camioneta y me la vendas... Eh, ...entonces lo que quiero que comprendas es que... Eh, ...cuando la gente quiere comprar... ...lo único que tienes que hacer es venderle... ...o sea realmente hay mucha gente que muchos vendedores que no entienden este concepto y que quieren, por ejemplo los de multinivel también les falta, les, les pasa mucho que este sabes que ya quieren entrar al negocio y no, si sí, mira déjame te explico la presentación y déjame te explico el producto y déjame te explico este las ventas y déjame te voy a explicar cállate ya te dijo que quiere entrar, este es uno de los cierres más poderosos tienes que aprender a callarte y a vender cuando el cliente te lo pide porque si no lo dejas enfriar y ya no te va a comprar, entiende, cuando tu cliente quiera te callas y vendes. Ahora vamos a hablar de la I, acuérdate que es cierres, ya hablamos del cállate y vende, ahora vamos a hablar del de cierre por involucramiento.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 sepa de qué se trata el producto, que viva la experiencia del producto o servicio. Entonces, es bien importante que tú manejes esas emociones con el cliente. Por ejemplo, si vendes un multinivel, que le lleves, no sé, si le son malteadas, son jugos, le lleves malteadas, le lleves jugos, se lo des a probar, que el cliente sienta, que el cliente sepa que realmente si lo puedes hacer, que hasta que abra el producto cuando es nuevo, eh, si estás hablando de un servicio eh, llévatelo a donde el servicio se lo has dado a algún cliente satisfecho. Yo, por ejemplo, yo tengo una empresa de consultoría. Entonces, lo que hago cuando ya voy a cerrar un cliente es que eh, hago que se involucre yendo a visitar a alguno de mis clientes que ya están llevando el sistema de asesorías que nosotros manejamos. Entonces, eso hace que el cliente sepa lo que estamos haciendo y sepa lo que vamos a hacer en su empresa y se involucre y pueda preguntar y oye, ¿y el dueño cómo le está haciendo y qué es lo que hace y qué es ese tablero de indicadores? Eh, si estás vendiendo, por ejemplo, un carro, lo que tienes que hacer es que la persona se suba al carro, lo huela, hazle la prueba de manejo, ese es el cierre por involucramiento, asegúrate que la persona se involucra, de hecho lo que puedes hacer es que utilices técnica eh, de visualización, cuando le digas, dile, eh, cuando le estés vendiendo, la, haga la presentación, que le digas, imagínate que ya estás encima del carro, que te vas de vacaciones y que toda tu familia cabe, entonces... Eh, involúcralo, involúcralo de pieza a cabeza que la persona sienta, sepa. Eh, yo por ejemplo cuando vendo libros igual le hago que eh, cuando estoy en los talleres hago que la persona se involucre al grado que abra el libro, que lea alguna de las hojas, le pregunto sus necesidades y luego le digo mira en esta página está esto y esto te va a servir eh, para tus hijos y esto te va a servir para tus padres y para tu empresa. Entonces el cierre por involucramiento se trata de que tú eh, le hagas que la otra persona sienta como si ya tuviera el producto. O si ya tienes el producto, entonces le das a probar hasta que la persona se enamore de lo que tú le estás vendiendo. Acuérdate que ese es el cierre de involucramiento. Este es un cierre que tienes que utilizar siempre. La mayoría de las veces tienes que utilizarlo en cualquier venta. Recuerda que en la objeción primero tienes que dar las gracias. Eh, tienes que preguntar y después empiezas a utilizar los cierres este es el cierre por involucramiento ahora vamos a hablar del siguiente cierre que es el cierre por equivocación ya hablamos del cierre por conclusión y el cierre por involucramiento, ahora va el por equivocación a lo que se refiere el cierre por equivocación es que cuando tu cliente ya esté por cerrar, o sea que ya te dijo que sí, pero que tiene dudas, entonces aquí utilizas el cierre por equivocación. Tú lo que tienes que hacer es siempre llenar la información, o sea siempre tienes que llenar la hoja, ese es, uno, es un tip que te voy a dar, siempre tienes que llenar el formato donde llenas la información.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 Otra vez, te repito, eh, por ejemplo, ya él está un poco dudoso de qué es lo que quiere. Entonces le vas a decir, ah, entonces vamos a poner que vendes eh, multinivel. Eh, vas a querer y tienes tres paquetes, el paquete de eh, 500 dólares, el de 1000 dólares y el de 1500. Y te dijo que quería el de 500 dólares. Entonces le dices, ah, entonces me dijo que quería el paquete de los 1500 dólares. Y él te va a decir, no, no, no, no, yo quería el paquete de los 500. Ah, bueno, el paquete de los 500, discúlpame me equivoqué y lo empiezas a anotar. En la forma. Y luego le dices, y me dijiste que querías dos paquetes. ¿verdad? no, no, no, nada más quiero uno. Ah, perfecto, nada más quiere un paquete. Y me dijiste que querías que te llegara eh, a tu oficina. No, no, no, quiero que me llegue a mi casa. Ah, muy bien, a tu casa, listo. Y ahí ya le contestas nada más, eh, tarjeta de crédito o, o efectivo. Si te fijas, es, es muy sencillo el cierre. Eh, te tienes que equivocar a propósito para que el cliente te conteste. Este es un cierre también que debes de utilizar constantemente. Este es muy similar que el cierre de involucramiento. Tienes que aprender a vender al cliente involucrándolo y equivocándote a propósito para que el cliente te corrija y te diga que sí está bien, o sea, que ya quiere avanzar. Acuérdate que un cierre es una herramienta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 muchos cambios radicales, sobre todo en la entrada en tu bolsillo. Muy bien, ya hablamos del cierre por conclusión, ya hablamos del cierre por involucramiento, ya hablamos del cierre por equivocación, ahora vamos a hablar del cierre por rebote.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 lo que vale es que el producto pues, es el mejor en el mercado en cuanto a rendimiento. Te, ya te ganaste la venta. Entonces, por eso es bien importante también que, que conteste las objeciones antes de que vayas. Y cada que te contesten con una objeción, el cierre de rebote o el boomerang es regresarle esa objeción con una pregunta. Por ejemplo, vamos a suponer, este, estás en un, en un negocio de multinivel y lo que vas, te van a decir es que yo no tengo tiempo de hacerlo, este, la verdad es que llego muy cansado del trabajo, y estoy muy cansado cuando llego, y a mí me dan ganas de ver televisión, y la verdad es que yo no tengo tiempo, y que el tiempo para que tengo yo es limitado, porque los fines de semana... tú lo que le vas a contestar es, si te demuestro que este negocio se puede hacer con dos horas diarias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 maestro, Se llama el rinoceronte maestro. Este es un cierre que, eh, la verdad, funciona demasiado bien. Este es un cierre que hace que tu cliente baje los brazos y que realmente te dé la objeción. Eh, hay unos, eh, por ejemplo, Brian Tracy y Tom Hopkins le llaman el cierre de Benjamin Franklin porque es un cierre demasiado inteligente que hace que tu cliente o prospecto te dé la información que necesitas para concretar la venta pero para mí este es de lo más importante este es este cierre cuando lo sabes utilizar olvídate tiene resultados maravillosos yo lo he utilizado con clientes y he recuperado cuentas he, he vendido mi récord en ventas entonces eh, este funciona demasiado bien bueno lo que se llama el cierre de rinoceronte maestro eh, ¿de ¿Por qué rinoceronte maestro primera porque pues no encontré otro otra palabra con r que ...para poder hacer el, el acróstico, entonces no se burlen de mí tanto porque eh, pues trato de hacerlo con acrósticos. ¿Y por qué pues un rinoceronte? Porque realmente cuando lo utilizas vas a tumbar cualquier objeción, vas a romper cualquier objeción, la vas a atravesar y va a funcionar. Entonces el rinoceronte maestro lo que se refiere es que cuando el cliente te diga que no, te diga que ya no puede, te diga que no, que no lo estés molestando, que no, que te va a poner caras que ya está cansado, que ya, que no, que entiendas. Entonces lo que tú vas a hacer es, vas a poner cara de que estás llorando y vas a repetir. Y pues vas a empezar a agarrar tus cosas. El cliente pues ya va a ver que vas a agarrar tus cosas, va a bajar los brazos. Y tú te vas a ir así como que guardando cosa por cosa. Y así con mucho sufrimiento lo que vas a hacer es... Vas a empezar a guardar todo y te vas saliendo arrastrando la mochila. Y así, pi pipi, con un sufrimiento enorme. Así es como le hace el chavo del 8 eh, cuando estaba llorando y le pegaba a don Ramón. Entonces se va caminando y pi, pipi, ...y ya que vayas en la puerta le vas a decir: Don Gonzalo. Pipi, pipi". Pero hasta te tiene que temblar el labio. Quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. Tienes que actuar. Y cuando, cuando estés en la puerta le vas a decir: Don Gonzalo. Usted que sabe mucho sobre ventas, me podría decir en qué fallé. ¿Qué crees que te va a decir la persona cuando realmente tú le digas que quieres aprender de él? Obviamente te va a decir que sí. Entonces le vas a decir, necesito que me dé retroalimentación de qué hice mal. Por favor, don Gonzalo, usted que sabe tanto sobre ventas y sobre los productos que manejamos, dígame qué fue lo que hice mal. Entonces... Generalmente, don Gonzalo o don cliente mmm, sangrón o payaso, que eh, generalmente esto sirve para clientes que son demasiado requisitosos, lo que va a suceder es te va a decir, sí, siéntate, David. Tú vas y te sientas y la venta está de regreso. Entonces generalmente el cliente te va a decir no sabes que mira fallaste en que la presentación no la hiciste bien, no me dijiste realmente cuánto era el costo, entonces fallaste en esto y en esto y ¿qué crees que la venta ahí está otra vez. Tienes la oportunidad de cerrar, ya te dijo que no le explicaste bien los planes de venta o cuánto es lo que cuestan los productos, entonces ahí puedes venderle otra vez y empiezas a utilizar todos los demás cierres. Este cierre es demasiado poderoso, hace que la gente o tus clientes más requisitosos te den la información de lo que realmente es la objeción. Utilízalo y te vas a dar cuenta que va a haber muchos, muchos clientes a los cuales no les podía llegar, podías llegar, que con esto les vas a llegar. Bien, ya hablamos del cierre cállate y vende del cierre por involucramiento del cierre por equivocación del cierre por rebote y el rinoceronte maestro ahora el que sigue se llama cierre de eliminación este cierre como su palabra lo dice tienes que ir eliminando alternativas este cierre es demasiado práctico yo la verdad lo utilizo constantemente y es uno de los que más utilizo, más allá que el de equivocación que el rinoceronte maestro este y el del involucramiento son de los que más utilizo. Es demasiado sencillo, demasiado útil, demasiado eh, eficiente. Entonces, ¿de qué se trata el cierre por eliminación? Lo que vas a hacer es que cuando tu cliente ya estés, hayas dado la presentación, no le vas a preguntar que si quiere o que si no quiere comprar. Le vas a decir, mira, tengo tres clases de carro. El de super lujo, el equipado y el austero. Siempre tienes que ofrecerle tres, máximo cuatro alternativas. Eh, yo lo que te recomiendo es que cuando hagas tu presentación, inmediatamente tengas las alternativas para que ellos empiecen a eliminar. Entonces, lo que haces es tú pones las cuatro o tres variedades que tienes de los productos o servicios. Y el cliente lo que empieza a hacer es eliminar, dice, no, este no lo quiero, no, y este no. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos el taller de ventas, hacemos los cierres explicándoselos vendiendo libros y audios. Entonces, siempre que voy con un cliente eh, a venderle libros y audios en el taller, lo que hago es decirle, oye, eh, Carla, entonces a ti te gusta leer o escuchar audiolibros. Y dependiendo de lo que me diga, no, pues leer. Ah, bueno, entonces ya eliminé una opción. Y en la lectura agarro cinco o seis libros y le digo, ¿y te gusta te gustaría un libro de ventas? ¿Un libro de cómo pensar como millonario? ¿O uno de actitud? ¿O uno de trabajo en equipo? No, no, no, yo quiero sobre sobreventas. Perfecto, sobre sobreventas. Y ese es el que le vendo. Pero si te fijas, estoy eliminando. Estoy eliminando opciones. Eh, realmente el cliente piensa que está decidiendo, pero yo lo estoy guiando para que tome la decisión de acuerdo a lo que el cliente quiere. Entonces ya que le dices eso, le dices y vas a querer tarjeta de crédito o efectivo. Y cuando haces eso de la eliminación, el cliente ya está cerrado. Quiero que comprendas que este este este cierre es demasiado poderoso, eh, pero que lo aprendas a utilizar todo el tiempo. Todos los días este tiene que ser parte de tu eh, speech normal de ventas después de que haga la presentación tienes que poner opciones y que él vaya eliminando opciones es súper importante eh, de preferencia que lo pongas con algo físico utiliza esta eliminación de opciones que te va a ayudar a poder cambiar completamente la perspectiva del cliente y que tome la decisión lo más rápido posible La S de cierres es sigue vendiendo. <ríe> quiero que comprendas algo que cuando vendes tienes una energía tan alta que la probabilidad de que cierres a la siguiente persona es como del 60 o el 70%. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada que tú hayas vendido lo que tienes que hacer es seguir vendiendo. La mayoría de los vendedores tradicionales lo que hacen es que venden y van y celebran. Si sí, vendes, celebras y después sigues haciendo llamadas, porque cuál es la el momento en el que tú estás más emocionado, pues lógicamente es cuando has vendido. Entonces, si tú agarras el teléfono en ese momento y empiezas a marcar y a marcar y a marcar y a marcar y a marcar, después de que acabas de vender la gente va a sentir que eres un ganador, la gente va a sentir que tú estás listo, la gente va a sentir que realmente te emociona. ¿Y por qué? Porque te da la energía alta, porque acabas de cerrar, porque acabas de vender. Entonces, el momento clave para poder vender es después de que acabas de vender. Aumenta 60, 70% las probabilidades de ventas si tú sigues haciendo llamadas. Entonces, asegúrate de que como ritual... Cada que hayas vendido, tienes que hacer por lo menos unas 15, 20 llamadas con clientes que no hayas concretado en ocasiones anteriores. Sigue vendiendo. Tienes que seguir vendiendo. Acuérdate que esto es cuestión de energía. Lógicamente, después de que cierres, tienes que celebrar. Ese es un punto clave. Celebra después de que cierres. Si tienes un grupo de trabajo acostúmbrate a que celebren, a que griten, a que no sé si has visto en, en varias empresas, por ejemplo, de, de vacaciones, de los que venden tiempo compartido, lo que hacen es celebrar, agarran y gritan, abren champaña, entonces que celebren para que la energía siga fluyendo y la emoción se siga elevando y acuérdate que esto es, las ventas se dan por emoción y el que más tenga energía gana. Entonces, cuando acabes de vender, celebra, inmediatamente agarra y como ritual, Haz tu canción, tu baile, lo que quieras hacer y después de eso tienes que hacer 15 o 20 llamadas. El mejor momento para vender es cuando acabas de vender. Ese es el momento en que la gente te cree más. Ese es el momento en que tienes la energía más elevada. Y acuérdate que las ventas es por emoción y por energía, entonces sigue vendiendo. Ocúpate de que tengas siempre algo para celebrar a la mano y que tengas tu canción preferida para poder celebrar. Pero después de eso, a trabajar. Tienes que seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y si tienes un grupo de trabajo, igual tienes que agarrar y celebrar e inmediatamente después que todo el mundo se ponga a hacer llamadas, que griten, que salten. Acuérdate que la energía alta siempre gana y sigues vendiendo. Ahora vamos a hablar de los tres cierres de bono, eh, a mí me gusta siempre dar el bono, entonces me gusta dar el extra en todo lo que hago, entonces vamos a hablar de los tres cierres que nos faltan, eh, ya hablamos del cierre de calla y Vende, ya hablamos del cierre de Involucramiento, el de Equivocación, el de Rebote, Rinoceronte Maestro, Eliminación y Sigue Vendiendo, pero los tres que siguen son también muy muy poderosos, ya te tienes que grabar ese acróstico de cierres, pero estos que te voy a decir es súper importante también que los tengas ahí en tu cajita de herramientas de supervendedor o en tu traje de superhéroe de supervendedor. <risa> eh, vamos a hablar del primero. El primero es el cierre por conclusión. Cuando tú vayas con tu cliente en el cierre de conclusión, eh, tienes que ir con la certeza de que lo vas a cerrar. Tienes que visualizar que lo estás cerrando. Tienes que llevarte, por ejemplo, si vas a firmar un contrato el Contrato firmado con el nombre de la persona, qué producto, qué servicio le vas a vender, si puedes ya lista la cotización de lo que tú consideras que le puedes vender. Tienes que ir concluyendo de que sí lo quiere. Tienes que pensar que sí lo quiere, que sí lo quiere, que sí lo quiere, que sí lo quiere, que sí lo quiere, que sí lo quiere, que sí lo quiere, que sí lo quiere, que sí lo quiere, que sí lo quiere, y que sí lo quiere. Tienes que en tu cerebro imaginar que está firmando. Tienes que visualizar lo que te está entregando el dinero, que te está entregando la tarjeta de crédito, que te está firmando el cheque, que te está depositando. El cierre por conclusión tienes que asegurarte que lo tengas impregnado en ti. Ahí es bien importante que tú te asegures de que llenes la papelería. O sea, por conclusión, no le vas a preguntar que si quiere o no quiere. Acuérdate que no le vas a hacer preguntas al final de ¿y quieres comprarme o no? No es... El cierre por conclusión es concluyes que sí lo quiere y al final le vas a pedir la firma en el contrato, la firma en la papelería, la firma en lo que tú consideres que el cliente le vas a poder servir. Entonces asegúrate de usar el cierre por conclusión siempre en tu speech de ventas. Ahora vamos a hablar de el penúltimo cierre. El penúltimo cierre se llama el doble alternativa. Este es parecido al de eliminación, pero no es el mismo. Eliminación es tú vas a ser eliminando opciones y aquí únicamente le vas a dar dos opciones. Le vas a decir tarjeta de crédito o eh, efectivo, Visa o Mastercard. ¿Lo va a querer a domicilio o se lleva el producto aquí? Este es un cierre también que debes de tener todo el tiempo es muy similar que el de eliminación pero es un poquito diferente acuérdate que únicamente ofreces dos alternativas y es cuando ya va a pagar entonces eh, por ejemplo lo que vas a decir es muy bien señor este fernández entonces le va a pagar con tarjeta de crédito o con efectivo ah no este va a ser con efectivo ah perfecto muy bien gracias son 20 mil pesos entonces en ese momento le cobras o 20 mil dólares vamos a hablar en dólares mejor me gusta más hablar en dólares doble alternativa es que únicamente le des dos alternativas de pago, eso es cuando la persona ya está lista nada más, eh, lo único es que falta que te haga el pago. Entonces el cierre por doble alternativa es algo que tienes que tener impregnado tú siempre en tu toolkit, en tu, en tu maletín de supervendedor. Vamos a hablar del último cierre y es el cierre de amarre. El cierre de amarre es cuando te contestan una objeción, cuando te dicen una objeción. Lo que vas a hacer es regresarle esa misma objeción directamente. A lo que me refiero con esto es, esto es muy similar que la del rebote o que la del boomerang, pero con el amarre... Eh, la diferencia es que tú vas a contestarle exactamente con la misma objeción y le vas a preguntar que si en ese momento le contestas la objeción, él te compra. Y generalmente van a decir que sí. Por ejemplo, eh, te dicen, ¿sabes qué? Eh, el producto es demasiado caro. Tú lo que le vas a contestar es, si le demuestro que no es caro, ¿me compra en este momento el producto o sea, tienes que amarrar que te compre al final el producto. Este es un cierre muy poderoso, porque si le contestas la objeción adecuadamente, muy similar que en el cierre de rebote, la, el tu cliente te va a comprar. Entonces, otra vez, aquí la clave de esto es la práctica. Cuando te haga la objeción, el cliente cuando te dé la objeción, le tienes que contestar con una pregunta y al final, si se la contesto la objeción adecuadamente, me compra el producto en este momento... Vamos a poner otro ejemplo. Eh, te dicen, ¿sabes qué? Quiero un carro blanco. Entonces, este, no voy a comprar porque realmente yo quería un carro blanco y pues nada más tienes negro. Entonces, lo que vas a decirle es, si le consigo el carro blanco en este momento, ¿se lleva el producto? Entonces, generalmente lo que te van a contestar es que sí. Entonces, es bien importante que tú... Aprendas y juegues con este tipo de objeciones, con este tipo de cierres, para que lo practiques, lo practiques, lo practiques y finalmente te va a empezar a salir de manera natural. Acuérdate, es el cierre por amarre. Al final le vas a preguntar que si le contestas o le consigues lo que él quiere, te va a comprar en ese momento. Muy bien, antes de que terminemos con los cierres, vamos a darles un pequeño repaso. Acuérdate, es el cierre de Cállate y Vende, el cierre por involucramiento, el cierre por equivocación, el cierre por rebote, el cierre rinoceronte maestro, el cierre por eliminación, el cierre de seguir vendiendo, el cierre de conclusión, el cierre de la segunda alternativa y el cierre por amarre. Allá lo quiero que comprendas. Tienes que aprender a callarte la boca. Tienes que aprender a hacer muchas preguntas. El que hable pierde. Entonces tienes que asegurarte que cuando hagas un cierre, te calles y la persona tome la decisión. Eh, ese es un tipo de información que la mayoría de los vendedores no entienden. Tienes que callarte cuando hagas la pregunta. El que conteste pierde. Fíjate que te voy a platicar un, un ejemplo y una historia. Cuando eh, Una vez que yo estaba en Estados Unidos, estaba comprando un apartamento. Y me di cuenta que enfrente tenía un supervendedor, o sea, una persona que sabía de ventas y que sabía técnicas, que es muy raro que hayamos este tipo de gente. Yo sé que los que me están escuchando se están convirtiendo en supervendedores. Pero cuando tú te encuentras con un supervendedor, es cuestión de tiempo y de momento que te venda. Fíjense que cuando estábamos, me hizo la presentación, me explicó todo uh, perfecto, me hizo las preguntas, me identificó exactamente lo que quería. Y al final me aplicó el cierre de doble alternativa. Me dijo, Ingeniero Gaona, ¿va a querer el departamento de un millón de dólares o el de 500 mil? Y que se queda callado. Estuvimos casi 45 minutos callados hasta que abrí la boca y le dije, voy a querer el de un millón. Y lo felicito porque usted sí sabe vender y hay muy poca gente que sabe vender. Cuando te topes con un supervendedor, tienes que comprarle por honor. Pero lo que te quiero decir con esto es que aprende a callarte. Aprende a que cuando sueltes la información, dejes al cliente que tome la decisión. Esto es súper importante. Esto es clave. Aprende a callarte cuando tengas que callarte. Eh, hay algo que les quiero decir. Acuérdense de practicar. Se tienen que aprender los, los cierres de memoria. Acuérdense del acróstico cierres más el C2A. Eh, apréndanse todos de memoria, empiecen a practicarlo, utilícenlo, júntate con tus amigos eh, vendedores, supervendedores y practiquen y practiquen, eh, mantengan información para poder saber las, eh, la contestación para las objeciones, busquen datos, busquen testimonios, busquen videos, para cuando llegues al momento te sientas súper preparado y seas un supervendedor y que les sirvas a mucha gente. Y el tercer punto es enséñalo enseña todo esto que te estoy yo pasando por aquí si te quieres volver experto entre más enseñes más experto te vas a volver no sé si te haya pasado en la escuela que cuando había algo que no sabías a veces lo explicabas y te quedaba claro después de que lo explicaras es lo mismo con los cierres apréndete los pasos del si sí pasa y después de eso apréndete todos los cierres y después enséñalos y utilízalos y enséñalos y utilízalos junta tu equipo si tienes eh, tu equipo de multinivel Tienes que empezar a, a, a venderle la idea, a enseñarle las herramientas y que practiquen y practiquen y practiquen. Eso te va a empezar a salir fluido y natural después de unas 100 presentaciones ya que te sepas todos los cierres. Ojalá que te haya encantado este audiolibro de cierres. Acuérdate de conectarte en la página www.ucalle.com. Te prometo que ahí vas a encontrar productos que te van a cambiar la vida. Te agradezco de todo corazón. Y ojalá que en muy poco tiempo me mandes un correo o me mandes un mensaje diciéndome que este audio te cambió tu vida y te ayudó a vender el doble o el triple, porque ese es mi deseo para contigo. Eh, la verdad es que estoy muy contento de que hayas terminado este, este programa, este audiolibro. y eh, Por favor, recomiéndanos. Acuérdate que también tenemos muchos talleres en toda Latinoamérica. Tenemos en talleres en Perú, en México, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos... Eh, por favor, este, visítanos en la página de, de Facebook y en la página de, de la página web www.ukalle.com. Que dios los bendiga y muchas gracias.